Las, fondos, el fondo de crédito de apoyo a los microempresarios, el fondo de crédito de apoyo a la juventud. El primer eh, el fondo de... eh, es constituido precisamente para apoyar a aquellos microproductores que los microproductores han sido afectados, ya sean por factores climáticos o sociales del caso, lo que es, empiezan a a los jóvenes, repeticientos o continuación con sus educar, con su educación, es verdad. Es importante señalar que estos recursos provienen por ciento ya de la de los bancos para de lo que ha sido en la gestión de 22 estamos hablando desde 7.4 millones a del OCRE, 5.2%, 8.4 millones a lo que es el OCREA. Las características que tienen generales estos créditos son el 100 de tasa de interés fija. El monto y el monto está en función a lo que va a ser la capacidad de generación. Que tengan. A estos fondos. En el tema de las garantías pueden ser garantías hipotecarias, que están sujetas a algún registro. Y en el otro son pues otro tipo de garantías que pueden ser ventas a ingresos por ventas futuro seguro, la, la venda que la siga utilizando la persona, del material que vaya a adquirir. Y en el caso de lo que es la, el fondo de apoyo a la misma empresa también van a poder acceder a lo que es el fondo de garantía para crédito productivo y lo que es el fondo de garantía para el sector gremial y en el caso de lo que es el fondo para el crédito a la juventud pueden tener la garantía de familiares es decir garantías personales o inclusive los familiares como codeudores de los créditos eso super... lo que han propuesto ...dando a cabo obviamente para ayudar a las personas, tanto de las microempresas como también a estas personas que no eran sujetos de crédito por no contar con un sueldo En ni... detalle. ¿Ya han dado ese 6% para crear ese fondo? ¿Ya habilitado? El plazo que tiene son 30 días, una junta de accionistas precisamente para establecer el destino de, los, de las utilidades... Entonces, que consideramos que máximo hasta inicios de mayo ya se va a poder contar con los recursos y las entidades financieras van a poder otorgar este crédito. Es bueno aclarar que en el fondo, en el caso del de garantía para los microprestatarios, tanto los bancos múltiples como las van a otorgar este crédito. Estamos hablando, por ejemplo, del Banco Unión, el Banco Solidario, el Banco Mercantil, el Visa, el nacional el pyme el pro el ganadero económico crédito eh, eco el pyme eco futuro fortaleza y fácil en el caso de lo que es el fondo de garantía para la juventud nos va a otorgar de manera exclusiva el banco unión ahora usted me habla de las que ya necesite estos créditos como usted, será que a partir de mayo como máximo pero dependiendo ya te digo de cuándo se las de accionistas que lo tienen que hacer en este mes uh, la otorgación utilización de estos fondos va a poder ser en diferentes plazos como ¿no? máximo tienen hasta mayo entonces ahí es importante señalar que en el caso de los fondos de garantía para los microproductores cada entidad tiene tecnología para evaluación, para establecer los requisitos, de manera que se sobreendeudando a las personas que, a, que accedan a este tipo de créditos a través de este fondo. Ahora, los en el fondo para los jóvenes, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad va a ser el límite el para poderse uno a prestar de, de este dinero? El rango está comprendido desde los 18 a 28 años de edad van a poder acceder a este fondo para la autorización de crédito a la juventud, como te decía, ya sea para un emprendimiento o si quieren continuar con sus estudios, también van a poder acceder a este fondo para que les facilite esta posibilidad. Ministra, ¿qué es lo que significa que estos recursos de estos fondos se van a convertir en patrimonios autónomos de los bancos? Para que podamos todos entender esto. Lo que pasa es que la ley te dice que las entidades financieras, estamos hablando de bancos múltiples y bancos PYME, tienen que cumplir con lo que es la función social. Por tanto, cada gestión, en base a las utilidades que generan, se establece cuál va a ser el porcentaje que va a ser destinado a este cumplimiento. En este caso ha sido de 6% y, como te decía, son 15.7 millones de dólares. Obviamente, eso sale a estos fondos, y son eh, pues, utilizados exclusivamente para este fin. Para eso es la ASFI primero la que supervisa y les pide un cronograma de cumplimiento, es decir, en qué tiempo se van a utilizar estos recursos, cómo se van a utilizar, de manera que se cumple el objetivo que tiene al establecer eh, a través del decreto supremo el porcentaje y a través de la resolución que ha, establecido, ha emitido el Ministerio de Economía el uso de estos recursos. Vice Ministra, le agradezco la explicación, sé que muchos eh, han quedado muy bien informados y además pendientes para poder eh, tener próximamente más detalles sobre todo esto. Le agradezco de verdad, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y bueno, eh, con esto estamos cumpliendo lo que establece la ley de servicios financieros de que las entidades financieras tienen pues, que coadyuvar a lo que pueden vivir a través del cumplimiento de la función social. Un abrazo, muchísimas gracias. Estuvimos con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Beth Espinosa, importante la función social de las entidades financieras. En detalle hay un decreto justamente, Wilson, para poder... Hay, eh.